Saludos cordiales Prisliners de todo el mundo os está hablando en directo en vivo eh, desde madrid eh, luis eh, En esta ocasión estoy con david administrador del grupo de telegram de Prisliners. Eh, os recuerdo que, que en Prisline aquí siempre os damos nuestra opinión ¿vale? nuestra opinión personal para que vosotros cojáis la información y ya cada uno tome sus propias decisiones hoy vamos a hablar de algo muy importante David ha conseguido una información muy valiosa sobre cómo adelantar la cita para eh, el asilo para la tarjeta roja cómo adelantar la cita eh, previa que se hace en extranjería la cita de asilo político de asilo humanitario cómo adelantar la cita para la renovación de la tarjeta roja y esa información es la que queremos compartiros en el vídeo de hoy os saludo primero a los que veis luego este vídeo también a los que se estarán ahora mismo conectando en el chat os recuerdo que Prisline siempre emitimos en vivo el que no esté suscrito si le gusta que se suscriba por, con campanita y activación de, de las notificaciones en el móvil porque así en los próximos directos pues podrá preguntar quiero darle las gracias especialmente a claudio fernández que es un PRISLINES que ha cogido los vídeos y les está poniendo los minutos para que sea más fácil encontrar la información. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Que. Mmm, bueno, pues esta información tan valiosa, David, mmm, mmm, os la vamos a leer un poquito y luego David lo ha ido a hacerlo. Claro, yo fui a justamente a la Es vestir. un sistema porque hay algunos de vosotros que conseguís la cita. Y, y os la dan para dentro de tres días, pero hay otros que os la están dando para dentro de 11 meses, a lo mejor. De, claro, ¿no? Sí, este es el caso particular de aquellas personas que eh, se les vence la hoja blanca y la cita para renovación de documento o recibir la carta roja con permiso de trabajo está para dentro de ocho meses. Lo que quiere decir que en esos casos particulares en los que tú tienes ya el vencimiento de la, de la hoja blanca muy próximo, tu cita de renovación tarda mucho tiempo, pues hay una alternativa para yo, adelantar la fecha. Yo os voy a leer la información que hemos conseguido y luego ya el que la quiera, pues en el grupo de Telegram, David va a tener el teléfono y os da sí. los detalles. No os voy a dar aquí el teléfono porque para no saturar. Yo os digo la información, sin ningún tipo de ánimo, nada más que de informar. Dice quieres conseguir tu cita previa en extranjería rápidamente, anticipamos tu cita previa en extranjería gratis no consigues cita previa para extranjería en madrid de forma rápida y urgente conseguimos tramitar tu cita en un tiempo récord con resultados garantizados y de forma gratuita no te cobramos por ese trámite esta información la hemos conseguido david sobre todo en internet claro. ¿verdad? dice actualmente desde el momento en el que solicitamos tu cita la conseguimos en un plazo aproximado de 10 a 20 días en algunos casos y dependiendo del trámite te la conseguimos en una semana yo leo esta información y me quedo claro. súper encantado como nosotros como, como dicen ustedes los españoles flipando flipando dice en estos momentos cualquier persona que esté tramitando sacar una cita previa en extranjería por sus propios medios en la sede de la administración pública está tardando entre dos y cinco meses como resultado se está impidiendo a muchísimas personas cumplir con los plazos que tienen para gestionar sus trámites de extranjería lo que más me gusta es que estos son abogados pero te lo hacen gratis por lo menos es lo que pone aquí Exacto. ahora vamos a ver en nuestro dice disponemos de varias personas tramitando constantemente citas en madrid lo que yo sé david es que los abogados tienen un acceso especial el colegio de abogados por lo menos el de madrid eh, tiene como un cupo especial entonces cualquier abogado tiene acceso en vez de las citas estándar hay un cupo reservado para ellos y yo creo sí, que va por ahí interno. el tema. Por ahí puede ser la alternativa que yo agilice un poco el trámite. yo creo que va por ahí. Si quieres, voy a dar difusión en redes sociales. léeles es tu momento. Yo he leído hasta aquí, léeles esto, que es lo que falta. Y ahora seguimos. Sí, bueno, lo que, algo sí, que, que más lo, que nada, lo que dar la difusión mientras, ¿vale? Perfecto. Si no consigues cita previa en la oficina de extranjería en Madrid, bueno, para poder realizar cualquier tipo de trámite de extranjería, vas a necesitar sí o sí solicitar una cita previa en la oficina de extranjería. El problema existe. Eh, en estos momentos es que si tienes un codocumento o una autorización a punto de caducar que es lo que le mencionaba hace un rato y necesitas que se renueve urgentemente te vas a encontrar con el mensaje de no hay citas disponibles eso lo hemos visto todos nosotros eso, que hemos yo es que lo estoy viendo qué os pasa bueno y ya los que en barcelona les dan la cita para dentro de 11 meses exacto especialmente para el trámite de renovación de permisos de trabajo y ahorita voy a hacerte una aclaración sobre eso sí. que fue lo que eh, contacto sí, con ese David, teléfono David ha ido bueno, has hablado, ¿no? Es que has hablado hice, hice dos gestiones. Leenles un poco para que lo vean un poco y, y unas cuentas, claro. Sí. Este para para no problema spoilers. Es que no spoiler, quiero hacer spoilers. Este spoiler. David os recuerdo que soy el atención. administrador eh, principal de, de, de los grupos de Telegram, de PrisLine. Que de hecho el grupo eh, ha sido un éxito porque en muy pocos días hemos llegado a casi mil. De hecho, hace un minuto eh, chequeé y estamos en 998. Lo que quiere decir que en cuestión de, de hoy o mañana ya estamos superamos el canal los, mil. Ya los mil. Y en el canal ya Más tenemos los mil. mil. Y ha sido el, la, el recibimiento de la gente, eh, ha sido muy grato ver que muchísima gente se asuma, se suma y, y además eso aportando, ¿no? Claro, es lo que iba a decir. Eh, os quiero pedir una cosa. Igual que he dado las gracias, eh, quiero pediros que los que estáis en Telegram, cuando veáis preguntas que podéis responder, que las respondáis. Aparte de preguntar, también ayudar a los administradores a claro. responderlas. ¿no? Sí, claro. Es buena. buena sí. Hacemos el intento ¿no? y el mayor esfuerzo para. Eh, Responder lo más rápido posible Obviamente en algunos casos se hace un poquito complicado porque solo somos cuatro y cada uno tiene sus, sus responsabilidades diarias. ¿no? Sin embargo, yo soy de los que me levanto muy temprano, cuatro o cinco de la mañana muchas veces estoy metido respondiendo 200 300 preguntas que veo ahí en los en lo que abro los ojos. O sea, y está... después están mis otros compañeros también durante el resto del día porque están en Latinoamérica. Entonces, obviamente hay una gran cantidad de preguntas que resolvemos a diario. Entonces, cualquier colaboración que pueda brindar, cualquier siempre y cuando la, la información sea corroborada. Y veo, a, a, por ejemplo, a Ricardo que se encuentra en México a otro compañero que veo que también no recuerdo el nombre en este momento, que con mucho cariño responde las preguntas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que la inteligencia colectiva se ponga en práctica todos los días, porque es un esfuerzo de todos para todos. Daniel Avalos nos está pidiendo el enlace de Telegram. Todo el que quiera el enlace de Telegram me ha adelantado y lo he puesto justo debajo de este vídeo, en la descripción del vídeo, está puesto ahí el enlace de Telegram. Perfecto. Si alguno no lo encuentra, que me lo pida en un comentario y se lo vuelvo a poner. Pero está ya puesto debajo del vídeo en la descripción. Tele, tenéis el enlace a Telegram ¿vale? Sí, compartan toda esta información con sus, con sus contactos, sobre todo aquellos que tienen intención de, de emigrar a España y sobre todo van a conseguir información muy útil porque no estamos hablando solamente de información que es extraída de, de, de las páginas oficiales o simplemente de información de otros de otros medios, sino es información que hemos corroborado personalmente, que hemos ido a asistir a, a esos lugares. Yo de hecho antes de venir acá investigué mucho a través de, del canal de Prixline y también a través de otros medios y pero cuando llego acá me encuentro que en la práctica algunas cosas cambian y la idea de esto es mostrar de primera mano la información que la hemos corroborado, que la hemos puesto en práctica y efectivamente funciona entonces siempre hay detalles que son buenos a aclarar y para eso estamos pues. bien, y continuando con esto, dice el problema se está dando porque hay muchas localidades de España pero quizás en Madrid es donde sea que es más complicado conseguir esa eh, codicidad cita, cita previa no te preocupes, seguramente en tu caso podemos eh, ayudarte a encontrar la solución a este problema entonces en eh, este artículo vamos a mostrar las diferentes formas de solicitar la cita es que esto esto estos abogados no tienen nada que ver pero que sepáis es claro. no tiene nada que ver con nosotros nosotros los hemos visto david ha llamado y más que nada para daros la información yo sé había oído que habían abogados que, que por lo visto les pagabas 100 euros y te adelantaban la cita yo decía Jope, pues si eso lo puede hacer un abogado también lo podéis hacer vosotros gratis pero luego me he enterado es que el colegio de abogados tiene un cupo especial no, claro. solo para los abogados que entran por un enlace especial que lo pone aquí también. Total, sí, de, pero de estos hecho... ponen que es gratis. Pero estos ponen que es gratis. Estos de aquí. David tiene el teléfono. ¿eh? En sí. Telegram os lo vamos a dar. No lo digo aquí para que no les invadéis de golpe, uh -huh. como pasó con yo repuesto Vale. Sí, sí, que Pero es... el que de verdad esté interesado se mete en el grupo de Telegram y David os lo da. ¿vale? E insisto, los que estéis en Telegram, responde preguntas. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Para ir, para no. Ahora vemos las preguntas del chat. Saludos a todos los que estéis en el chat. Dice: ¿Por qué no puedo conseguir cita previa en la oficina de extranjería? ¿Quién regula el sistema de citas previas en extranjería? ¿Cómo conseguir la cita previa? ¿Por teléfono por internet con la aplicación con despacho de abogados? qué trámites se realizan en la oficina de extranjería y oficinas de extranjería que hay. Eso es lo que está en esta información. Que por cierto, os la voy a poner también en la descripción del vídeo, pero eso os lo pongo luego. Eh, ¿Por qué no se puede conseguir rápidamente la cita en extranjería? Porque el, el, la cita previa está saturada. Dice que la administración indicó que se habilitaran nuevas citas dependiendo del, del trámite a realizar, pero el problema sigue existiendo esto se debe principalmente al atasco que sufren las oficinas de extranjería eh, Hay asociaciones que están interponiendo quejas ante el ministerio de trabajo e inmigración ante la falta de citas previas pero mientras tanto la situación continúa igual y es complicadísima conseguir cita previa en algunas oficinas de extranjería. Estoy pensando en Barcelona, en Cantabria. En Madrid parece que va mejor, ¿no? Sí. Y ah, por lo que nos comentáis, a día de hoy os las están dando a una semana, ¿no? Sí, de hecho, en algunos casos hasta en menos de una semana, cuatro o cinco días. ¿Quién regula el sistema de citas previas de extranjería? El sistema de citas previas funciona a través de la sede electrónica y está regulado a través de es y mi hat gof es, luego os paso, es, toda esta información os la voy a pegar en el comentario del vídeo destacado, de ¿vale? Para que la tengáis también. Bueno, ¿cómo conseguir la cita previa? Importante. Dice, eh, a, a cuenta, asegúrate antes de pedir la cita que cuentas con toda la documentación necesaria. Ver documentación necesaria, ahora os la digo. Se puede también pedir por teléfono, eh, ver los números habilitados que hay para pedirla por teléfono, por internet y a través de una aplicación hay una aplicación que la podéis instalar ¿vale? bueno qué pasa ahora actualmente desde el momento que solicitamos tu cita desde el momento que te solicitan la cita eh, aquí te dice que van a tardar unos pocos días Sí. esto es lo que os decía otra manera de conseguir la cita con un despacho de abogados el Colegio de Abogados de Madrid pone a disposición de los despachos y abogados colegiados un cupo de citas para que puedan acceder a cualquier cita previa. Este mm, era claro. el truco. Este era el truco que yo no acababa de comprender. Por eso os hacemos este vídeo. Tienen un cupo especial para los abogados. Claro. Ya hablaré yo con el señor Arnau. Ok. Pero que no cobre. <risa> el que no cobre. Porque ahora vemos estos, que estos pone que es gratis. Pero sí. luego vemos lo que le ha pasado a David. Sí, de hecho Porque yo, yo avisé a David para que lo explore. Claro. Bueno, es que acabo también... de. Espera, no hagamos spoilers <risa> No hagamos <risa> spoiler. Léeles <risa> les un poco, voy por aquí, lees. Siempre les. Luis un poco, tú. eh. Son dos líneas más. Sí. Y ahora eh, vamos, es que no quiero spoiler. Este fragmento, ¿no? Sí, voy por aquí, este un poco es para un... abajo. Ajá. De... En principio, cualquier abogado. Pero el teléfono no lo diga, no, no, para no lo saturen En principio, cualquier abogado puede solicitártela aunque existen despachos especializados en este tipo de trámites. Por ejemplo, nosotros eh, no te cobraremos por solicitarte la cita, únicamente te cobraremos X, que eso será mejor que cada quien lo consulte, eh, cómo realizar todos los trámites que hay. Okay. Además, después tendrás comunicación directa con él y podrás consultarle cualquier cosa relativa a tu trámite cuando quieras. Sí, bueno, y pone bueno. que es gratis, ¿no? Obvio. Esto, sí. porque esto lo vamos a encontrar en internet. Nos tomamos el trabajo de investigar, de hacer una llamada telefónica, de conversar con ellos, eh, porque realmente yo me encuentro eh, en la situación... Habla para todo tipo de citas en extranjería, no sí. solo las de asilo, que he puesto sí. en el título las de asilo, pero también sirve para la sí. residencia temporal, por razones humanitarias, residencia de menores nacidos en España. Trabajo por estudios. Sí, de hecho son están bien, bien preparados y están muy especializados en lo que es la materia. Migratoria. Pone para la asignación del NIE, pero lo del NIE ya lo sabéis hacer vosotros. Exacto. El NIE lo hacen perfecto. Los, los tenéis muy buen nivel, los privilegios. Claro. El duplicado de tarjeta de identidad extranjero, expedición de de estancia por estudios, eh, expedición para que viene por estudios y quiere trabajar. Bueno, un montón, vale. Resumiendo, resumiendo cosas. Bueno, los trámites tampoco os los voy a leer enteros, ¿no? Claro, sí. Hay mucho. Hay muy, casos muy particulares casos que cada particular quien tiene. Que... Total, que el, el, tema, el tema es este. Luego, ah, luego os voy a, a apuntar. Coger boli y papel, prislines Teléfonos, pero no es de los abogados. Es directo los de la administración, sí que os los doy. ¿Cómo está el expediente? Teléfonos para consultarlo. El 060, que es gratis, sí, claro. 060 para el que esté en España. Hay otro que es un 902, que se te cobran un poco, 902-022-0. No, perdona, 902-022-222. Y también eh, pone también por el portal de inmigración que tienen y por la oficina de extranjería que el teléfono es nueve y eh, bueno, hay un montón de información aquí que os la pongo luego en la descripción del vídeo, que no quiero, prefiero pasar a las preguntas del chat y que David nos cuente lo que le ha pasado en su labor de investigación. Sí. Porque encontramos esta información y David se tomó la molestia de decir, bueno, pues voy a hacer que me adelante la cita. Claro. Porque a ti te la... David ya tiene la tarjeta blanca, ¿no? Sí, de hecho se venció el 12 de este mes. Los seis meses ya. Los seis meses. Entonces no tienes la cita hasta dentro de dos meses, ¿no? Sí, hasta febrero. 2017. Hasta febrero no la tiene, pero ya han pasado los seis meses. Claro. Pues yo le, le digo, mira, con esta información llama a estos que además pone que es gratis y que te bien. adelante en la cita. Claro. Y ahora que os cuente David lo que le ocurrió. Sí, de hecho eh, en este video hay bonus, hay bonus porque hay doble información. No solamente esta vía de, de este bufete de abogados, sino que yo también me tomé trabajo de ir a investigar. En la oficina de. de a, ayuda a, a la oficina de ayuda Directamente de ayuda inmigrante. a la oficina de inmigración, Vale. Entonces, claro, primero vamos a. a sí, sí no, a, que, que estos abogados este no tienen nada que ver con nosotros. No, lo que no nos llamó la atención es que ponía gratis por todos los días. Claro. Eh, Porque yo sé que hay abogados que cobran 100 euros, solía ser. Sí. Y ahora entiendo por qué lo hacen. Insisto y lo repito por tercera vez. Tienen un cupo especial de citas solo para los abogados. Claro. Que para acceder a ese, a ese banco de citas tienes que ser abogado. Claro, Yo te voy a hablar un poquito de, sí, de, de sí, mi, de mi tú, caso particular cuéntaselo que a tu, es tu que, que la gente pensara Perfecto. bueno, ¿por qué no tengo una auto, eh, renovación automática de mi hoja blanca? Eh, ciertamente que así en la teoría debería ser eso eh, sin embargo el sistema está un poco saturado y hay que hacer la solicitud de cita para la renovación con suficiente tiempo Le, eh, recomendamos que haganlo con suficiente tiempo yo por ejemplo eh, hice mi solicitud de asilo en, en junio de este año, pero un mes después, mes y medio después me ingresé en el sistema para hacer la solicitud de, de la visa de la renovación perdón para para mi tarjeta roja pero me salió la fecha para febrero del próximo año mucha o sea gente... que tú recomiendas cuando te dan la yo me hago como el tonto cuando te dan la sí. tarjeta blanca de una vez meterse cuando pides ya la cita para la renovación para la roja una ah. vez que tengan su hoja blanca con número de ni asignado automáticamente para que no les pase como a ti que han pasado los seis meses y te quedan dos más exactamente bajo tu de hecho lo que vez. lo que recomiendan en la, en la policía es justamente que faltando 15 días o un mes antes haga la solicitud de la cita pero evidentemente ¿Tú hiciste faltando? no ya la hice apenas teniendo un mes de, de, de haber ingresado muchísimo antes cinco meses antes por lo menos sin embargo la cita me la dio para febrero eh. Eh, Existen algunos truquitos que es insistir hasta poder conseguirlo, pero bueno, yo no sabía eso al momento que ingresé. Pues dale, dale los que Entonces, el truquito es apenas tengan su NIE con su hoja blanca, con su número de NIE, ingresen al sistema, traten de... Si no les da una fecha que les guste, que no la. Hago? Sí, la, la fecha tiene que ser siempre eh, posterior los seis, siempre a los posterior. seis meses. Por ejemplo, si la fecha se vence el 15 de febrero, la cita tiene que ser o el mismo 15 en la, o, el 16, o el 16 en adelante. Pero si te la pero, da, si es en febrero cuando vencí, si ¿te la da pa para abril? O si me la da antes, no sirve. Si te da antes, no sirve. Porque no está vencido la hoja blanca. No te claro. pueden renovar un documento que todavía está vigente te van a renovar si el documento te, vencido. Si te la da para tres meses después del vencimiento y si recomienda seguir insistiendo, insistir, insistir, no reservarla, insistir, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces siempre insistir hasta conseguir una fecha que sea apropiada. Muchas veces para que estén enterados, muchas veces eh, alguna persona cancela una cita por alguna razón, se va de ciudad, lo que sea, se regresa a Venezuela y quedan, citas, país, libres. Y quedan citas libres o bien sea o porque que por eso recomiendas estar ahí. Claro, estar atento. Es un trabajo de mucha insistencia. la otra opción pacientes. es ir a estos abogados gratis. Ya cupo eso, gratis ya eso vamos ya que eso vamos David llamó de hecho por la premura porque tengo varias ofertas de trabajo y todo eso yo he querido adelantar mi cita eh, porque la idea no es estar ocioso ¿no? entonces quiero buscar la manera de adelantar mi cita para que quede por lo menos o bien sea en diciembre o más tardar en enero sin embargo ha sido un poquito El, complicado les conseguir... un inciso solo un inciso uh -huh. podéis adelantar las citas en toda España Claro, en toda España. Por porque ejemplo. todos los eh, colegios de abogados tienen un cupo especial para abogados. Que me están preguntando si en Las Palmas, es que mientras David se está hablando, estoy leyendo ya las preguntas. Claro, sí, sí. Yo hablo de mi, de mi caso claro, particular, de caso, que es Madrid. La experiencia, que es muy valiosa. Claro. Pero vamos, que sepáis que él lo ha hecho en Madrid porque está en Madrid. Pero esto es para toda España. Todos los abogados tienen un cupo especial. Por, lo, por la información que hemos conseguido. ¿eh? Claro. De hecho, el, el, el, el, cuando me envías el mensaje con el número de sí. teléfono de los abogados, yo enseguida llamé. Ellos me dicen que efectivamente está un poco saturado el sistema y que hasta hace poco ellos podían tardar una semana, 15 días, incluso menos, pero eh, por lo saturado que está el sistema, se está tardando aproximadamente dos meses. ¿Dos meses también los abogados? Dos meses, también se están tardando. ¿También dos meses? los abogados? Claro, es que el flujo de solicitudes es muy grande. Entonces el promedio de tiempo que se está tardando es dos meses. Pero ellos que hacen todo. Que días. Claro, lo que pasa es que quizás. No desde esta momento... información se la voy a poner a los prediles. Claro, es importante que estén claros. O sea, claro, claro. Ellos dicen esto y es perfectamente válido porque posiblemente la semana antes pasada o la semana pasada estuvieron haciendo los Están trámites y tardaron. esta mañana. Claro, pero a, pero a lo mejor no han actualizado la página. Claro. No vamos a culparlos, pero. No, no. Si no aquí no. <risa> pero, de... Aquí solo damos la inform... claro, no damos no, nuestras opiniones, mar... no, no, no, no. y no decimos nombres. No, exactamente. Pero lo que yo sé y, y está corroborado es que los abogados tienen un cupo especial, una claro. bolsa de, de citas sí, reservada para abogados. Yo creo que, que luego ellos ya las asignan para sus clientes. Esto es excelente para aquellas personas que la cita le quedó mucho después. Hay muchos casos que mucha gente sí, sí, confió está, en claro. el sistema. No, no, no. Hay casos en Barcelona que me decían ayer en de Instagram, un año. en la consultaría de Instagram, 11 meses. Exacto. Vamos que yo le dije, "Oye, pues vente a Madrid y pídela en Madrid." O sea, aunque sea tú mismo. Sí, efectivamente el sistema de alguna ah. forma va a, va a buscar la manera de acelerar un poco el proceso. Una, una cosa, me preguntan mucho el tema del empadronamiento. Yo les digo que para solicitud de asilo de tarjeta blanca roja no tiene que ver el empadronamiento. No, claro que no. Yo, pero te quería preguntar a ti bajo tu experiencia, tú que lo has hecho, no hay que ir con el empadronamiento bueno, en la boca, no, para no, pedir de hecho, la tarjeta no. blanca. Sí, de, la roja? de hecho se menciona es? mucho que primero hay que pedir el empadronamiento, que es el primer paso que hay que dar. Ciertamente es un paso importantísimo que hay que dar, pero tiene puede ser simultáneo. Son paralelos, una son cosa, cosas distintas. Simultáneamente ¿no? pueden hacerse ambas diligencias, sin necesidad que una no quita la otra. Por ejemplo, yo cuando solicité eh, mi cita eh, en Aluche no me pidieron padrón, me dijeron dónde estoy viviendo y, y le di está. la dirección de donde estaba quedándome. Pero no es un, un requisito un exigente, pues no te, no te lo exige. Es que A mí cuando un prisliners me dice en Instagram que tiene la tarjeta blanca o, o incluso la cita, no, que la cita para la tarjeta blanca le han dado al resguardo y la cita para la primera tarjeta se la han dado para dentro de 11 meses. ¿Qué es le que dices a ese prisliners de Barcelona? Precisamente que se es, venga a Madrid, ¿no? Porque claro. o sea, aquí en Madrid la están dando para la siguiente semana. Claro. Pero tú di tu opinión, David. Sí, ¿verdad? Eh, sí, de hecho, eso es lo que se recomienda muchas veces porque en la primera entrevista tampoco te piden dirección. O sea, te piden dirección, pero claro. no como que tienes que estar empadronado. Es decir, si se vin, se vino alguien el lunes, le dieron la cita para el mismo viernes, aquí mismo en la policía, eh, para la primera entrevista, no hace falta Mira, que esté empadronado para eso. Nos dice Cristian Bermúdez en el chat, hey David, puedo hacer, estoy empadronado en venidor. Fui a Alicante y me dieron cita para el 25 de septiembre. ¿Qué puedo hacer? 25 de septiembre, estamos en la fecha de este vídeo en diciembre. Imagínate. Enero, febrero, no marzo, abril, meses. mayo, junio, julio. Diez meses. ahora Cristian eh. Bermúdez. Por cierto, el que no esté suscrito, que esté viendo esto luego, que se suscriba ahora mismo. Que pare el vídeo de campana, notificación móvil, perdona del este. Sí. Comercial. Y que se lo diga a la gente que crea que podemos ayudar. Porque PrisLine siempre emite en directo. Claro. No nos gustan las grabaciones, siempre sí. en directo, así podéis preguntar. Más espontáneo. Como Cristian Bermúdez. Entonces, sí. ¿qué le recomiendas? ¿Cristian tiene la primera entrevista o no ha tenido la entrevista? Sí, la dice: primera. Hey David, puedo hacer, esto? estoy empadronado en vendedor. Fui a Alicante y me dieron la cita para el 25 de septiembre. ¿Qué puedo hacer? Debe de ser para la primera blanca. Claro, sí, no que tenía, No tengo la entrevista. De, de no puede venirse a Madrid. Yo eh, me cogía un tren, me venía. Bueno, claro, díselo tú, David. Claro, es eh, que presentarse en la policía de lucha manifestar su interés por solicitar eh, eh, asilo y esperar sus citas, y bien sea que se vaya para la ciudad, dependiendo de la fecha que le den, bien sea que se vaya a Benidón o, o se quede acá, eh, probablemente la cita sea para el próximo año ya, o para los próximos días puede ser, porque ya el año está terminando, pero entonces puede ser que este mismo mes ya tenga la entrevista y ya puede irse tranquilamente de nuevo a Benidón con su hoja de resguardo con seis meses más de prórroga. Ahora, el consejo del, de, lo, de lo de hoy justamente va dirigido a aquellas personas que ya la cita para la, la la renovación de documentos o sea para Tarjeta Roja le queda para ocho meses diez meses y sencillamente ya dices está por vencer darles, según <risas> te blanca. digo se me ha ocurrido una idea darles ahora el teléfono o sería demasiado agresivo también podemos ver el hacer. de estos es abogados sí yo, creo que sí, yo creo que sí sí yo creo que también o lo que podemos lo digan en privado en Telegram yo, yo creo que, que tú dices ambas cosas ambas yo cosas. lo que dado tengo acá. gran confianza en él que... yo creo que sería si ¿Se lo así? decimos o... vamos a decirlo por acá lo compartimos y ellos así que investiguen, pero llamar sí, de uno en uno, Prislines. Por favor, no saturemos los números de teléfono. no me animo de nada, ¿eh? Que a David, bueno, cuéntales primero lo que te pasó sí, antes bueno. de darlo. Antes de darlo. Sí, bueno, me dijeron que efectivamente. O sea, tú llamaste, ¿no? Yo llamé, me atendieron muy bien. A estos muy, que muy te llamables. adelantan la cita gratis, por lo claro. que ponen en Internet. Sí, hay un costo, obviamente. que. Pero aquí pone gratis, la sí. cita. Explícale claro, lo del costo el que ellos tienen el, el que cita. El trámite de cita, por supuesto, es gratis <coughs> porque ellos. El tiempo que van a estar metidos en el sistema intentando conseguir la cita no te lo cobran. Sin el embargo. No, lo cobran? no, pero sí hay una consulta previa que tienes que hacer con el letrado, con el abogado del, del bufete y eso sí tiene un costo. Eso sí tiene un pues, costo. Hombre, claro. Yo también entiendo que los abogados tengan que ganar eh, dinero por igual que el fontanero, pues te cobra por la claro. fontanería. Claro. Solo o por no. ir a tu casa a veces. Claro. Pero sí es verdad que yo te lo di con toda mi buena fe, digo, mira David, aquí te la adelantan gratis. Y luego me llevé un pequeño chasco. Solo, solo un amigo, solo un amigo que se llama Néstor, sí. venezolano también, fue a hacerme una, una reparación eléctrica de casa y no me cobró. <risa> Pero de resto todos cobra Entonces, claro, tiene un costo y es, mira, es lógico Mira lo que dice Silvia Arteida Ajá, Dice sí. en Telegram te dan siempre respuesta. Gracias. Gracias. Te lo dice Silvia. Vale. Eh, es un esfuerzo. Artieda, eh, perdón. Es un esfuerzo bastante grande estar el día completo. Y no solamente yo, porque yo simplemente soy uno más del equipo. Está Dani, está su Oye. Y oye. está Rafael, dando siempre respuesta lo más rápido posible a la Le gente. Y también aquí. otros compañeros. Porque Mira, están ahí una, oye, Brilines, he encontrado una información que os puede interesar. Porque los que tienen la tarjeta de asilo, yo la recomiendo. O sea, el que tiene. Necesidad de asilo por razones humanitarias, yo siempre os he dado el atajo. Pedir el asilo, y me da igual que seáis de Venezuela, de Colombia, de Argentina, si es el caso. Y claro, y de todos país, los países De cualquier país. Si podéis pedir el asilo humanitario, es un camino. ¿Por qué? Porque lo que os digo siempre, en seis meses estáis trabajando. Exacto. Ya está. Bueno, a lo mejor por un problema de citas, como la ha pasado David, seis, pues son ocho meses. En este claro. caso, Pero bueno, es una vía rápida. Que en tres años os denegaran el asilo. Mientras están haciendo el trámite, podéis residir, podéis trabajar legalmente en tres cuatro años os lo denegarán vamos a suponer, no pasaría nada porque pedís el arraigo social. y mi trabajo es decíroslo, porque es legal. Claro. pero también he pensado, para el que no, puede pedir asilo, ¿qué otras vías puede tener? Mira, hay una muy buena que es la visa no, lucrativa. Uh -huh. Siempre Excelente. que vengáis de Latinoamérica, okay. cualquier latinoamericano, me da igual el país, ¿vale? que venga venga España y esté legalmente dos años puede pedir la nacionalidad fíjate en dos años podéis tener la nacionalidad claro como ahí no vale la visa por estudio ni por voluntariado ojo esas dos no valen pero otros tipos de residencia valen mucho y entonces una hay una residencia que es muy sencilla que os la den pero tiene un fallo que es la visa no lucrativa tiene el fallo que tienes que estar dos años en españa y en teoría no trabajas solo resides. Y lo malo, mm. te la dan muy rápido, pero te piden que enseñes, no que le des a nadie, ojo, agarraros mil euros, que es un dineral. Sí, es un dineral. Pero no hay que dárselo a nadie. Eso también sí, es... Que sí, simplemente muestra. la solvencia. Claro, el Estado español quiere, pues dice, bueno, si se va a venir usted aquí a vivir, demuéstreme que tiene usted 24.000 euros en una cuenta o en alguna propiedad o en algo para que yo esté tranquila y sepa. Total, que... Y hay sí. un mundo por familia también, me decís. Claro, ¿no? sí, bueno, por, y mil euros por el que viene y si trae familiares 6.000 mil euros por familiar claro eh, a ver pero cuál tenga? es la buena noticia de la eso? buena noticia es que te lo, la residencia no lucrativa te la dan muy fácil no tiene ningún casi ningún requisito bueno lo típico los antecedentes penales un seguro médico claro. que son 30 eurillos y poco más vale y claro son veinticuatro mil euros pero no lo hay más que lo pagar, es que si... hay que enseñar 24.000 mil euros el que los tenga es una idea que os quiero dar porque en dos años puede luego pedir la nacionalidad española ya no hablo de arraigos ni ya directamente ciudadano español dos años con residencia no lucrativa y luego puede pedir la nacionalidad fallo fallo que hay que enseñar 24 mil euros puede ser en forma de una propiedad o alguien que te lo ha dejado pero, pero no solvencia. hay que dárselo a nadie hay que demostrar que tienes una solvencia es una idea, ¿vale? Y volvemos al tema del asilo. Bien, Luis. Pero. Ahora. Eh, esta residencia la da muy rápido. ¿eh? Que claro. sí, es una ventaja muy grande. Yo quería sí, decir lo malo tenga... que hay que enseñar. O sea, hay que mostrar, mostrar que tienes 24.000 euros de. Aunque no los vayas a gastar. Aunque no los vayas a gastar. Sí, eso puede y ser. luego puedas trabajar, yo qué sé, que yo no digo que lo hagáis, por supuesto. Claro. Pero legalmente tienes que estar dos años sin trabajar. ¿Pero son dos? son dos esos veinticuatro mil euros es precisamente 24, para garantizar que a tener siguen en tu bolsillo no se los claro. das a nadie eso es para garantizar que tengas por lo menos un promedio mensual de mil euros Eso. y si traes familiares os piden enseñar 6000 por familiar por la esposa por el hijo seis claro. mil más pero enseñar insisto es enseñarlos claro eso para el que tenga ese dinero lo pueda enseñar que no hay que dárselo a nadie es un camino la ventaja que en dos años puede pedir la nacionalidad eso es una ventaja grandísima. Es un camino. El otro, por ejemplo, el de David. Ahora ya va a poder trabajar dentro de dos meses. Claro. Van a pasar tres años, va a poder residir, va a poder trabajar. Y luego, cuando pasen esos tres años, podrá pedir ya la residencia por arraigo Exactamente. social. Exactamente. Entonces, eh, ya se la darán. Y dos años después más, podrá pedir la nacionalidad. Nos hemos puesto en cinco años. Exactamente. Con este atajo, el que tenga 24.000 euros para enseñar. son en solo 100. dos años. Claro, son claro. caminos Mi, nuestro trabajo es darle la información y ya vosotros Exacto. vale yo vuelvo vuelvo al chat ver, hablando de información compartimos el número de teléfono de este bufete venga tú aquí tienes toda la documentación lo que tú quieras David. Yo, eh, me decías que... la opinión personal de cada uno pero si llamáis de uno en uno por pues, y hoy es, hoy no hoy no el lunes ya no está sí. por aquí bueno ya estos va. son los oficiales los oficiales del estado son los números de teléfono sí está mira te enseño la es que lo he enumerado. Aquí está. Pero ahorita le vamos a dar otra alternativa que sí si es gratis. Ese es el bonus. Vale. Ajá, el número de teléfono sería 91028-5424. 91028-5424. Este bufete de abogados, eh, por una suma que ellos cobran, eh, te garantizan que en aproximadamente dos meses tienes la, la cita adelantada eso es sobre Y gratis un... según ponen en internet, claro. pero luego David ha descubierto gancho, que no era tan grande comercial y eran 80 eurillos, ¿no? sí 80 euros, la cita, por lo visto, te la, hacen te la hacen gratis, pero el tiempo que te dedica el abogado, te lo cobra claro. hombre, masiva, se ponen 100, no, es, sí, lo que están, es lo que yo he visto que están cobrando, ojo, sí, ahí. Que promedio yo bien. no digo prilines, no decimos que llaméis a estos ¿eh? que es que no tienen es, nada que ver es, con nosotros, es, es. hay abogados, son opciones, pues. la idea es que sepáis que hay abogados, que por 100 euros os adelantan la cita a lo mejor en el caso de David no compensa porque solo le quedan dos meses. No vale la pena. Pero a lo mejor los que os están dando la cita para dentro de un año, pues ahí sí compensa. Si sí, hay gente que en muchos casos como el mío, por ejemplo, y, y el, en la policía te dicen cuando falten 15 días para el vencimiento de su hoja blanca, 15 días a un mes para el vencimiento de su hoja blanca, ingresa al sistema y pida cita. Pero cuando tú ingresas al sistema a esa, en ese momento faltando tu un mes para el vencimiento de tu hoja blanca, te manda el trámite de la cita para dentro de seis u ocho meses. Julio sander si eres argentino puedes hacerlo. Aunque estés en Sudáfrica, eh, se refiere a cualquier persona con nacionalidad de Latinoamérica, independientemente claro. de donde estéis ahora. Claro. Y, si Julio Sander, que es que me está preguntando, que él tiene claro. él dispone de 24.000 euros, insisto, para enseñar, no hay que dárselos a nadie, pero que él está en Sudáfrica, pero no que es de Argentina, puedes hacerlo. claro que sí, Aunque bienvenido. Estéis donde estéis, ¿vale? El que tenga 24.000 euros es una idea, es un camino. Aunque hecho, estéis en Sudáfrica, podéis venir, pedir la residencia. No lucrativa. Vais al consulado de Sudáfrica, donde estáis, dice: Mira, soy argentino, soy chileno, soy ecuatoriano, el Exacto. que sea. Tengo 24.000 euros, me quiero ir a vivir a España. Residencia no lucrativa, por favor, te la dan. Te pasas aquí dos años y luego puedes pedir la nacionalidad. Es un camino, Prislines. Es una buena idea. Sí, de hecho. Es buena idea, ¿no? La visa, ¿no? ¿Qué opinas Es que de hecho, el, el propósito. esta noche. Es buenísima. Joder, yo digo, lo, pero hay que decirse los pilines. Es que de hecho, el propósito de todo este esfuerzo que estamos haciendo es transmitir información para que vengan de manera responsable a migrar. O sea, que no lo hagan sin información. La información es la herramienta más poderosa que podemos tener. Entonces nuestra intención es brindar esa información para que vengan de la mejor manera. Lo que dice Alexander Romero, yo también lo he pensado, Alessandro Romero Paredes, pero ahí el problema, que, que es mucha pasta, dice 24.000 claro. euros, más 6.000 por chaval o por la esposa. Pero, insisto, no hay que darlos, solo enseñarlos. Claro, Porque en ese es, caso... Eso, y puede ser un familiar, que le claro. responda. Esta es una vía rápida. rápida. Son caminos. Para, pero ojo, hablamos de la nacionalidad. Claro, en dos, en años. dos años podrías ¿Dos tener, años tener no nacionalidad. La nacionalidad? O sea, es una ventaja muy grande. No sé. Si yo sigue, lo tuviera no lo pagara. No bueno, ni, ni siquiera hay que pagarlo, simplemente demostrar que lo claro, tienes. A mí lo que me, igual que cuando venís con visa de estudiante y todas estas visas, el dinero que os piden nunca hay que darlo, solo es enseñarlo. Es mostrarlo. Claro, es mostrar que tienes mostrarlo una solvencia. incluso es. te puede valer con una propiedad o. O incluso en la visa de estudiante te puede valer que tus padres responden por ti o que tengo claro. una pensión que me pagan todos los meses 500 euros. Exacto. Que te lo preguntan mucho eso. ¿vale? Claro. Ahora vamos con la vía, sí, sí. La vía Vigo, gratuita. La vía, vía, la eso, vía eso, eso. La vía la vía gratuita. que eso es un bonus la, especial. Ese es un bonus especial. Eh, la vía gratuita es la siguiente. Eh, yo me tomé el trabajo de asistir a la oficina de Tetuán de atención al inmigrante. Por cierto, había un acto muy bonito por el Día del Inmigrante, que fue el 18 de este mes. Eh, antes de ayer. ¿no? Antes de ayer, sí, exactamente. Y había un grupo de coreanos cantando muy bonito. Bien, eh, el, el trámite es el siguiente. Eh, solicité atención con el eh, abogado de la institución y él me sugirió que efectivamente redacte un escrito planteando mi situación eh, y la llevase al ayuntamiento. Claro, que esos abogados. Son... Que son gratuitos, pero también tienen acceso a la bolsa especial de citas para abogados. Es que el núcleo de este vídeo es que hay una bolsa especial de citas para abogados. Y lo que estás diciendo es muy valioso también. Y no se me sí. había ocurrido, porque si tú consigues un abogado gratuito, te lo puede hacer. Claro. Yo voy a nuestro amigo, el señor abogado que traje el otro día, voy a tratar de convencerle que os lo haga eso gratis. Sí. Ese sí. trámite. Sí, de hecho, lo que me dijo el, el especialista pues, fue justamente bien. eso. Que es lo bonito de todo. Era Coincidió, Siempre, ¿no? Porque eso claro, lo hiciste perfecto. tú por un lado y ahora está saliendo ahora. O sea, eso sí, de, es, hecho, yo eso no lo sabía, de eso. hecho, lo interesante de todo el, esto fue que. Directo, mientras tú estabas averiguando una información claro. y me estabas transmitiendo, yo estaba haciendo otra estaba, y simultáneamente estamos con Yo a cruzando. David le estaba averiguando esto, pero él estaba haciendo sus gestiones directamente en inmigración. Claro y de hecho lo que me dice es que efectivamente redactas un escrito solicitando que eh, tu, presentando tu caso de que tienes la cita mucho tiempo después y que tu hoja blanca eh, está vencida o está y que, por vencer. y que encima alguien te quiere contratar porque yo y siempre que, os he dicho sí, siempre sí. ayuda mucho eso claro claro el tema debe de ser eso claro no lo pueden hacer a todos a la vez supongo porque por tema de que son muchas personas y otra cosa interesante, el promedio del tiempo que se estaba tardando, yo hasta el momento que hablé con el abogado de inmigración no tenía idea todavía de la información que uh -huh. tú me estabas transmitiendo de estos abogados, sí. de este bufete, entonces hasta el momento no sabía nada y no había hablado con ellos, sin embargo coincidía en que el tiempo de promedio que tarda el, el ayuntamiento en gestionar tu cita nueva es de dos meses, pero para un caso de estos que es de 11 meses, claro, que compensa ir al compensa. ayuntamiento. Bien sea que sí, pague sí. Los, los 80 euros que cobra este bufete. O gratis vía ayuntamiento. y al ayuntamiento, eh, te ayuda muchísimo. O sea, estamos sacando un bonus especial que se me está ocurriendo sobre la marcha también. Los que estáis en Barcelona, en estos sitios que os lo dan para 11 meses, para tanto tiempo, podéis también, o bien lo que decíamos de venir a Madrid, hacerlo en Madrid, o bien ir a vuestro ayuntamiento, exponer vuestra situación. Claro. Y Siempre el abogado a la hoja blanca. Del, claro, el que el abogado del ayuntamiento se acelere la cita gratis. O la otra opción, buscar un abogado de pago que, que con el IVA oscila unos 100 euros. Sí, ¿no? 96. 96. Y, y, y estos te atendieron bien, sin saber. que no, sí, el nombre no aparece. Yo por el spoiler, pero vamos, que no tiene que ver muy con bien, nosotros, muy eh, bien seguro. Eso. o sea eh, Aprovechando la ocasión que estaba ahí en, el, en sí. el, la oficina de atención al inmigrante del, en Tetuán, eh, consulté que si yo tengo mi, mi hoja blanca vencida, si recibo atención médica. Sí. Claro. Me claro dijo que sí eso que automáticamente. Lo digo yo también. Claro, ¿sabes? pero es bueno preguntarlo claro, porque claro, es, claro. Atención médica en España recibe todo el mundo. Todo el mundo. Brilliant. Y eso es maravilloso. Claro. Igualmente que la educación para los niños. También. Es increíble el, el sistema de guarderías que hay también gratuito para, para niños no menores. No son... como hay países que eso no lo dan. No, y aquí. Y luego, sinceramente... que, que se dicen los más ricos del mundo. Estoy no, pensando está. en Estados Unidos, hombre, por favor. Sí. Si tampoco es para tanto, joder. Y sí. La salud y la educación de los niños no tiene. Es fundamental, porque cuando inviertes en educación, claro. estás invirtiendo en el futuro del país. Mira, vamos una duda. Por ejemplo, Luz Villa. Tengo tarjeta de segunda renovación. Estaba dos años, ya está vencida. Entré como turista y si me dan un contrato, ¿se me puede renovar sin problemas? Tarjeta de renovación estaba. vencida. A ver si estás luz villa. No entiendo bien la pregunta. Si estás... Sí, no está muy claro. ¿Tú la has entendido la pregunta? No, no, no está muy claro. Si llevas dos años y te ha vencido, te queda el tercero y pedir el arraigo. Claro, sí. Yo, pues, Definitivamente sí. si tiene tarjeta roja. Salvo, viene. hombre, hay un camino. Si no ha pasado más de 180 días desde que te venció, podrías, a lo mejor. Y sin camino, si la tenía. Es que dice que le ha vencido. Pero hablo de dos años. Eh, por lo menos en la de estudiante, la de estudiante, la que venís por estudios, por ejemplo, para un año. Y os queréis seguir quedando. Podéis renovarla, estando ya en España. ¿Cómo? O 90 días antes de que os venza. O hasta 180 días desde que os venció. Caminos legales. Y supongo que esta luz estaba por dos años. Pues si no han pasado 180 días, casi seguro que todavía estás a tiempo de renovarlo. Si no han pasado 180 días desde que te venció. Claro. Si te ha vencido ya, aguántate. Aguántate hasta los tres años. ¿Vale? Pero si han, no han pasado 180 días, podría, podría ser, eh, que la puedas, todavía la puedas pillar. Mira, saludos a Rafael Paredes, compañero administrador del grupo, que ya dice que somos mil en el grupo de Telegram. Somos mil en cuestión de, ¿qué tiempo? ¿Un mes? Sí, en un mes o así. Aproximadamente. El que no esté en Telegram, de verdad, te está el enlace debajo del vídeo o que lo pidan los comentarios. Que David, Rafael Paredes, dile tú los nombres de los administradores. tú ¿no? Zu, un, un amor de y persona. Y todos vosotros que ayudáis, porque claro. insisto, tenéis que ayudarles. Cuando uno de vosotros está en Telegram y ve una pregunta que él la sabe responder, aporta la inteligencia colectiva y él pone su granito de arena, su respuesta, que me encanta. Como me ha ayudado a mí, por ejemplo, Claudio Fernández, que se ha le ha pues ha cogido tres vídeos de estos y les ha puesto los minutos donde se dice cada cosa. En sí, una. definitivamente pues que eso os lo agradecemos un montón. Muchas y gracias. Esto lo hacemos todo sin interés económico y está genial. Saludos a nuestra amiga Nina. Saludos a, a quien queráis. a a a Andreina. Andreina, sí. A Andreina, ¿no? Claro. Saludos a Andreina. Y a, y a y... Claudia, a claudia te estoy esperando para hacer aquí un directo. Claudia está en, en, en Colombia, pero sobre el voluntariado. Porque Claudia se ha tirado nueve meses estudiando el voluntariado. Imagínate. Y sabe más de voluntariado que nadie. Eso es una información valiosísima. Y se va a venir aquí de voluntaria, a una granja. Mm, a trabajar en una granja y también luego a trabajar en lo que ella quiera. Qué bien, qué maravilla. Y vamos a hacer aquí un directo. Saludos Antes también un, a nuestro amigo Ilvin, a nuestra amiga Paulina, que de verdad que han sido un excelente apoyo en todo momento. Y bueno, que definitivamente su, Rafael, Dani, somos miembros de un equipo que estamos luchando para tratar de darle toda la información posible a ustedes. Colaboren en la medida que puedan. Eh, también compartiendo y respondiendo preguntas. Claro, y diciéndole el vídeo a, a gente que conozcáis es que podemos ayudar. Y eso que aquí no somos muy comerciales. ¿eh? A mí me he visto el día suscribiros suscribiros Yo no. Les este, digo lo justo. Oye, a ver, alguna preguntilla. Bueno, aquí Cristian Bermúdez. Que mírate el enlace que lo hemos puesto debajo. Y luego en un comentario, ponme un comentario que te pongo el enlace de Telegram. Dice: Hola, José. Tengo la segunda. A Abdiel Jarez. Dice: Hola, soy José. Tengo la segunda tarjeta roja con permiso de trabajo y me vence el 7 de abril y la cita de renovación la tengo para el 31 de julio. Madre mía. Yo diría que de una vez... ¿Puedo adelantar ahí? la cita para la renovación? Sí. Es claro. no lo que hemos dicho en el, en el video. Claro, Mira, claro Si quieres adelanto gratis, ves al ayuntamiento, que te asignen un abogado y que el abogado te lo adelante. Incluso, él mismo sí. puede ingresar a la página web y tratar de solicitar la cita para una fecha más próxima. Otro camino. Y otro tercer camino, un abogado que te la adelante. Un abogado privado, en ese caso te va a cobrar 100 euros. Abogado privado, 100 euros, tú mismo. como A dice, través de la página web. Como dice David, o un abogado gratis del ayuntamiento que te lo haga. Mm, hay muchos caminos. Por lo menos que te la aproxime lo, lo, lo, lo más, más cercano claro. a la fecha de vencimiento. De todas formas, yo creo que alguno que le haya vencido, mm, si no ha habido cita y no te la han podido renovar a tiempo, no vas a perderlo. No va a perder. No, el, no lo único claro que entra en un limbo ahí en un limbo claro el no realmente... pero que no por eso le van a denegar le van a expulsar del trámite de asilo no no para nada Estoy convencido para nada. de hecho aquí nadie se es un limbo como el que tienes tú porque tú ya podrías trabajar legalmente en teoría sí hasta dentro de dos meses no tiene la cita entonces claro, claro qué empleador se va a arriesgar aunque yo te diga claro. eso un juez te daría la razón claro porque e incluso en, incluso en la seguridad social si convences al empleador que yo sé que eso es difícil Claro. seguramente te den de alta porque jurídicamente tú ya puedes trabajar en España claro ya el... te han pasado tus seis meses otra cosa es el problema de la cita ahora yo también te entiendo David que qué empleador se va a arriesgar claro se va no es arriesgarse porque hay muchos miedos tanto ustedes pero, pero es... que no quieren lío no quiere sí, o sea, oye mira a mí tráemelo bien yo que porque voy a ir a la migración a ahora también puede haber gente que, que, que vaya o sea que incluso yo creo que en la seguridad social pero vamos, claro, que sepáis toda la información Porque en teoría ¿sabes? es debatible o No, sea, no, no es debatible, jurídicamente yo claro, te digo que un juez te daría la razón A, a lo que me refiero con que Pero es debatible no claro, vas a montar ahora un juicio pais Por supuesto Pero porque que lo sepáis Si supongamos que yo excediendo mi tiempo de vencimiento de la hoja blanca ya automáticamente debería ser renovada porque nadie debe estar con un documento vencido porque la claro. falla no es de, de la persona sino si de es que el sistema es, está saturado yo te digo una cosa lo que dice la ley que, y por encima de los abogados por encima de los funcionarios está la ley bueno, vamos claro. por encima de todos está la ley lo que dice la ley es que a los seis meses puedes trabajar sí de hecho hay, existe la resolución claro te falta el papel que a cualquiera le enseñas mira sí puedo trabajar claro tú cómo vas por ahí explicando no yo puedo trabajar pero me falta que me den el papel pero poder, pues. Exacto. Sí, porque de hecho la hay casa. una resolución claro. eh, específicamente, sobre todo el caso de los solicitantes de asilo eh, venezolanos, dice que a los seis meses corresponde la transmisión. Pero también de colombianos Concurso, y todos ¿No? Sí, sí, definitivamente. Que el todo. Line es un canal de argentinos, de colombianos, de, de peruanos. Peruanos, sí, sí, de hecho, chilenos, Honduras, Ecuador. Que Bolivia, Honduras, Ecuador, no es. españoles, que, sé, Uf, que sé que muchos españoles nos siguen. No claro. sé, esto es para españoles también. Yo empecé este canal para españoles, pero me encontré con esta gente que quería trabajar, pues ahora es para todo el mundo. Españoles sí, de, y de, de todo hecho, el Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica nos han llamado. Dime más países. De Estados Unidos, de Japón también hay comentarios. Sí, sí. Bueno, yo saludos a todos. Vale, Hace poco me escribió un muchacho de Bangladesh. Claro. O sea que estamos, estamos en todas partes. A ver qué dice Natiela Velázquez. Visa de estudiantes. Ok, voy a ver el vídeo. Perfecto. Veo que os estáis ayudando entre vosotros claro. en el chat. Genial, genial, genial. Que sepáis, algunas preguntas estarán sin contestar. No pasa nada. Yo luego me las imprimo y en el Instagram, en el de hoy, no, en el de mañana, las respondo siempre. Efectivamente. Oye, mañana iba a venir Fátima, la chica que lleva sí. cinco años, lleva 25 años en España. Y lleva un, dos. un secreto que os digo. Lleva a la pobre 25 años viviendo en España. Ya podría tener la nacionalidad y todo lleva a cinco sin encontrar trabajo. Me imagino. ¿Queréis que venga al canal o no? Sí, que lo pongan en sus comentarios a ver si. Fátima pues en los comentarios. Pero tiene 24 horas. Bueno, si ella quiere, porque igual está viendo este vídeo. Saludos, Fátima. Yo mañana te voy a llamar. Estaríamos mañana, Fátima y yo. Sí se puede, Fátima. Ánimo que sí se puede se Puede. Sí, se puede. <risa> bueno, es que... es que. yo he visto más bien que hay una gran cantidad de ofertas de trabajo. Yo sé que <coughs> alguna gente se queja de que no hay posibilidades de empleo es y todo. Es que Fatima lleva cinco si años hay, sin encontrar Pero ciertamente sí hay pero posibilidades. que la otra chica de Perú en diez días lo encontró y ayer claro. otro caso en Instagram también en diez días. Y es que eso es lo que queremos, que la gente se entere de que si sí hay posibilidades, pero la disposición de cada uno de nosotros es importantísima para salir adelante y la actitud. Es fundamental. Hasta el momento yo no he visto ningún tipo de, de rechazo por ser extranjero. Mira qué buena pregunta. Luis Francisco Ortiz Giraldo dice Luis, lo de la residencia no lucrativa me interesa, pero ¿puedo estudiar esos dos años? Sí, con una claro. residencia no lucrativa puedes estudiar. Exacto. E incluso, no digo que lo hagáis, por supuesto, alguno podría trabajar en algo en B. No digo que lo hagáis, ¿eh? Sí. Pero estudiar puedes estudiar legalmente perfectamente. Con claro la residencia ]ísimo. no lucrativa, insisto, los 24.000 mil euros no hay que dárselos a nadie. Eso queda en tu poder. Solo mostrarlo. Queda en tu poder. Claro, es garantizar que, como no tienes un permiso para trabajar, puedes sostenerte durante esos dos años. A ver, melisa González. Luis, porfa, ¿cómo sé cuál estudio, si es oficial? Voy de turista y matricularme en marzo. Mira, melisa muchísimos son oficiales. A ver, no es que sea oficial. Vamos a aclararlo. No tiene que ser un estudio oficial. Puede ser un estudio oficial o puede ser un estudio de una academia privada. Eh, muchísimos. Vamos que estoy yo por ponerlos de line pero no los voy a poner porque yo lo hago esto gratis, no es para venderos cursos. Claro. Pero también lo he pensado, pero no lo voy a hacer. Pero que lo sepáis, muchos. Melisa, sabes lo que lo mejor que hables con la academia. Hablas con la academia y lo preguntas en la academia, en las que tú tengas pensadas. Tú hablas con la academia, les escribes un email, o les llamas, le dices, mira, me sirve su curso para visa de estudiante y es si la academia está legalmente constituida. Claro. Sí vale. Claro. Vale. Vamos, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar. No, claro. que lo hablen directo con la academia, el consulado o cuando estás, si lo haces aquí ya estando, inmigración te va a pedir el resguardo de la matrícula. Amigos, pricline, y... no se nos olvide que la inteligencia colectiva es fundamental, que es un equipo de personas proactivas que tienen que buscar información también por sus medios. Le brindamos las herramientas, traten en lo posible de también investigar por sus en medios. La, el mejor consejo. Hablas con la academia y se lo preguntas. Perfecto. Es la mejor forma. Le dices, mira, yo tengo estas tres academias, pero vamos, que muchas sí. Y tiene, no tiene que ser oficial, insisto. Eh, puede ser privada perfectamente. Claro. Hay muchísimas academias. Muchísimas, hay muchas, ¿eh? Ahí le servimos el plato de comida. Ver, Ustedes ven cómo se lo comen. Claro, eso ya... <risa> la, a ver, Nat, Natalie Osa, de verdad que luego me leo todo, ¿eh? Y lo imprimo. Y mañana en Instagram la respondo todas. Pero venga, Nataliosa, Luis, en la primera cita me dijeron me dieron una hoja blanca, pero no me tomaron la declaración. Me dieron una nueva cita para ocho meses después, David. En esta cita de documento me van a dar, díselo tú a Nataliosa, que tú lo has pasado. Ajá, eh, ¿eso fue en qué ciudad? Lo de Madrid? Bien, no dice la ciudad. Ah, bien, eso pero fue. Pero yo creo que no ha sido en Porque... Madrid. O fue en Madrid sí. hace mucho. Es que en Madrid empezamos a hacer estos vídeos claro. y lo han acelerado un montón. Claro. No digo que sea por los vídeos, pero misteriosamente lo arreglan. Sí, sí, es que se están... un, un, un Perdona, se la respondes. El que se que, que. si no se atienden bien en el ayuntamiento, o no se atienden bien donde sea, o las están dando las citas para once meses, os doy otra herramienta, el defensor del pueblo. Mm -hmm. Meteros en la página web del defensor del pueblo de España y pone una queja. Eso va a mover claro. las cosas. Yo solo empecé a decir aquí, en abril, porque aquí en Madrid las citas las daban paf, lo mismo lo empecé a decir en abril y se arreglaron las citas no sé si tiene que ver. ¿eh? La, pero sí. respóndele a la señorita Osa bien si está en Barcelona que, que me parece que es así el procedimiento por allá eh, tardan te entregan una hoja blanca con un número de nie bueno perdón no te fue en Málaga nombre... mira nos ha dicho Malaga, que fue en Málaga vale. Natalia Osa en Málaga pero debe estar del estilo sí o sea. eh, eh, no te hacen entrevista en el primer momento pero te entregan una hoja una especie de hoja de resguardo sí te dan el resguardo, resguardo especie... y te dan la cita aquí en Madrid te dan el resguardo y te dan la cita para dentro de cinco días pero es que allí se le han dado para dentro de ocho meses. Sí, ahí no se sí. hoja blanca. Sí, si no le han hecho entrevista ni tiene aún eh, el número de NIE, tiene que esperar entonces a esa primera cita que es donde puede Moreno, saludos, que está en México. Ya voy conociendo dónde estáis cada uno. Dice que excelente invitado. Ah, gracias, gracias. Babel es el administrador principal de los grupos de Telegram de primera. Amo México, por si acaso, lo conocí muchísimas veces, lo recorrí, me enamoré de su cultura, su historia y sobre todo su comida. Saludos a México. Saludos a todos los primitives del mundo sin distinción de país y nos llevamos todos perfectísimamente. Y por supuesto a mi gente de Costa Rica que los amo. Oye, por cierto, pensando en Argentina, yo le decía, joder, los de Argentina no podéis, que tenéis muchos problemas para sacar el dinero, por ejemplo, una onza de oro que vale a lo mejor... Una moneda, una cadena de una oro. Una monedita de oro te vale, pero mil a lo mejor al cambio ahora en España, 1.500 euros, 1.800, no sé a cuánto está exacto Esa es una manera. Y a la hora de venderla acá, ¿cómo hago? Muy fácil. A ver, la cadenita me da un poco más de miedo, porque la cadenita ya te la tienen que tasar. El lingote es muy cantoso muy caro. Pero las monedas de oro son muy sencillas, es una monedita así a lo mejor, y ya la moneda vale 1300, de, por ejemplo, 1200, según el 1000 cambio, euros. pero está estable. Entonces eso lo llevas en el monedero en cualquier lado, es legal llevarlo, no, no es una idea. Que os han puesto ahora el corralito ese del 30% y me tenéis preocupado porque os sigo sí. también, yo sigo a todos los países. Lastimosamente. Eh, lastimosamente. Entonces... Con una, una onza de oro de esas, una moneda, aquí en Madrid se cambia en cualquier sitio: en Sol, en, hay muchos, copro oro y además me gusta más la moneda que la, la cadena. Has hecho bien en decirlo, porque la claro. cadena te puede engañar. Sí, es verdad. Ay, esto no es oro puro, esto sí es oro puro, esto no sé sí, qué. Sí, también Ahora, hay que acudir a sitio La con, moneda oficial, de oro, ¿no? una Cruiserland, creo que se llama, una no sé qué, sus, tienen nombres. Eso es, está tasado lo que vale en cualquier lugar del planeta. claro el No oro te van a engañar. No pierde valor. No, no pierde valor, pero está tasado, es una moneda. Joder, como las que los romanos, es que estamos volviendo a los romanos. Sí. No, pero digo en serio, el metálico, no serio? el metálico el claro, vale. Claro, tú llevas una moneda de oro y eso te, te vale en cualquier lugar del mundo y te lo cambian. Tenga aquí, un 1300 euros. Y es una buena y no, forma de. Y no te pueden decir, no, es que este oro no es. No, es una moneda. Es incluso mejor que un lingote. Incluso mejor que un billete de cualquier denominación claro, de cualquier país. Y más que les cobran el 30%. No sé, es una idea que doy sobre todo para los de Argentina. Sobre todo aprovechan pero, antes que le pongan algún tipo de corralito de moneda arralito, de oro también. Claro, tú ya tus monedas de oro las puedes llevar hasta en el monedero. Exacto. Si dicen algo, pues mira, llevo mis monedas. Además es legal, ¿no? Hasta 9.000 euros puedo llevarlo. Claro, es una moneda. de Es una idea que os doy, ¿vale? No, no sé si servirá o no. Pero de verdad, yo lo hago con buena fe. David. No, buen dato, son muy buenos. Mira, dice Cristian Bermúdez: la hoja blanca es la que lleva una foto y, y te dan el NIE en el otro. Lo otro solo es resguardo. Claro, la hoja blanca tiene la huella dactilar, una fotografía y el número de NIE. Eso es lo que garantiza que tienes ya el número de identificación en España. Miguel Alcaraz, Luis, en Almería se demora mucho sí. para las citas de entrevistas. Yo llevo más de un año esperando el permiso de trabajo y nadie, y nada. ¿Qué puedo hacer, Luis? Miguel Alcaraz. Pues lo que hemos dicho en el vídeo, lo, lo que, que te, repítelo es. luego desde el principio, ¿vale? Que se quedan, aunque son en directo, se quedan ahí. Los tres caminos. Adelantar la cita por un abogado privado, uh -huh. por un abogado gratis del ayuntamiento, o por como dice David, entrando y, y cambiando la cita. Aunque si ya se la han dado uno, la puede cambiar, ¿no? Tú la tuya la podrías cambiar eh, manualmente, buena pregunta, amigo. Si tienes ya la cita si tú y por está muy la instante, tienes ya, eso podría eh, ser. yo creo que hay una alternativa. Si sí, es un grupo familiar que uno de los miembros del grupo familiar que también está en el mismo expediente, habiendo hecho la solicitud de asilo, intente hacerlo con su número de identificación. ¿Y se podría adelantarla? Sí. Y de paso, de hecho nosotros lo hicimos. Nosotros logramos hacerlo. Explícaselos cómo se hace eso, porque es que están apuradísimos. Es que claro, da es que De hecho, mi hija ingresó al sistema y con su número de NIE hizo la solicitud de asilo, que fue otorgada en, de en Toledo. Sí. ¿En Toledo? ¿Y tú ahora por qué no te vas a Toledo? Porque me pidieron, en Toledo me dicen que algunas personas las han rechazado porque no están, ahí sí están pidiendo que ¿En estén No, o sea, a lo mejor vas con la hoja, si no va mucho diciéndolo. Eso es un riesgo Oye, que hay que no. tomar. A ver, yo sigo dando ideas legales. Claro, esa es una eh, forma. te digo una cosa: empadronarse y desempadronarse es un momento. Sí. Sí, también. O sea, que uno se puede cambiar el empadronamiento cuando quiere. Claro, pero en algunas ciudades no. están exigiendo que tenga mínimo tres meses recibiendo sí, las. Claro, zona. es que esto es como la eh. carrera de esto de inmigración es un mundo. Yo me, yo me estoy. Quedando sí, es He aprendido en un año más inmigración que en toda la vida. O sea, de, de paso de paso que cada. Es que lo has autónoma. Dicho, ya te piden hasta claro porque es que oye, yo ahora voy mañana a Toledo me empadrono en Toledo me hago mi cita pasado mañana me vuelvo a empadronar en Madrid. Exacto. No digo que lo hagáis, pero claro, nadie me dice que en algunos sitios te piden tener cuidado con la información, la desinformación. Pero bueno, lo bueno es volcaros toda la información y ya cada uno de vosotros vais bebiendo, sí, ¿no? La idea es que les damos la información para que traten ustedes de buscar la alternativa que más les convenga. Pero estamos aprendiendo un montón. Muchísimo. Yo, estuve el y otro día todo viendo todo a una abogada y digo: todo esto, los prismes lo saben, vamos, más, casi mejor. Oye, te y lo que juro que lo pensaba. Yo ¿eh? vengo investigando sobre la figura de Asilo hace aproximadamente 10 años pero hace aproximadamente dos, más específicamente en el caso español. Y Pero desde los últimos dos, tres meses es cuando más he aprendido. Ha sido increíble, de verdad. Entre Telegram, no, sobre todo, y los. Uf, es que... la los los, Mira, los me ponen a estudiar todos los todos días. Todos los días, y a mí igual. Me tiene estudiado. Vamos, yo hasta sueño, y esta noche digo, ¿cómo no les he explicado lo de la residencia no lucrativa que les da directo la nacionalidad en sí. dos años? O sea, es, yo que, estoy... es que yo mismo lo sueño ya. Escucha, para aprovechar Milagros Q. Velázquez, ayuda. Como has puesto tantos muñequitos, mi esposo le dieron la hoja blanca en septiembre, y para la segunda es en marzo. Sí. y él sacó la cita para enero ya que tiene una oferta de trabajo, sí pero en ese caso no hay, no hay si sí, la sacó la, <coughs> la, la renovación antes de la fecha de vencimiento de su hoja blanca no lo ha la David que hay abogados que te adelantan la cita de la roja ya no que te la dengan tiempo que te la adelantan si tienes una oferta de trabajo Bien, eso, yo, eso... Y creo que es fidedigno, pero yo lo suelto. Yo lo que es positivo... Hasta el momento, claro. Eh, no lo he visto. Ya pero... quisiera poder... Dar, eh, ah, no, pero estoy uniendo cabos. No, claro. Y aquí y es, lo que es cierto es que hay una bolsa especial para vos. Y lo que es cierto es que el Estado quiere que trabajéis. Y lo que es cierto es que una persona que tiene una oferta de trabajo, una alguien que le quiere contratar, y le quedan tres meses para roja, claro. ¿por qué le está...? Eh, porque la ley no dice... O sea, investigalo. Sí, a que hay que no me casos gusta a los abogados, pero porque muchos cobran y tienen que cobrar, claro, pero hay caminos, claro. Claro, si eso se pudiera hacer sería maravilloso. Si y ojalá los euros. que alguno Consítalo, tenga, tenga respuesta de no tenemos todas las respuestas y claro. ojalá pudiéramos. Ese ese punto me parece sumamente importante, porque si realmente lo que eh, tú decías, el yo Estado lo sé? español. Porque a mí me han dicho muchos pilines, Luis, un abogado me ha ofrecido que me adelanta la cita de la tarjeta roja, que me la adelanta. Exacto, si sin tengo, haberse vencido la hoja si, blanca. Claro, si, si tengo la, una oferta de trabajo. Claro, eso sería maravilloso. Si alguno ha logrado hacer eso, por favor, comuníquese Ahora con me dicen, me piden 100 euros. Claro, es, es el promedio no del costo de la, gastos, de la cita. Es entre 90 y 100 euros. Pues, Prilines, a ver, venga, la última, y luego me leo todas, ¿vale? Que es que tengo que hacer la de Instagram todavía. te Quédate un poquito por Instagram por si claro, va a estar la venga. Claro. Lucha, la última y luego ya mañana en Instagram imprimo todo el chat que habéis puesto. Luis Francisco Ortiz Giraldo. ¡Ay, que se me va! ¿Puedo hacerme autónomo mientras tengo la residencia no lucrativa? No, Luis Francisco Ortiz Giraldo, cuando tenéis la residencia no lucrativa, lo dice la palabra, es no lucrativa. Podéis estar en España, podéis residir, podéis estudiar pero no podéis trabajar ni por cuenta propia que sería autónomo ni por cuenta ajena que es alguien que os haya contratado no podéis trabajar oficialmente ahora solo son dos años y en dos años podéis pedir la nacionalidad española si sois de latinoamérica aunque vengáis de sudáfrica yo creo sí. que el mensaje es claro ya pero cada claro. uno soy mayores y soy muy listos son muy sí. listos no y Ahí. se porta bien en Telegram o no sí claro que se mantiene se mantiene el orden eh, de lo vez que, en cuando tienes que, hay que cortar tienes una... que mover a veces la vara no claro es que yo le digo a David que él haga y deshaga porque él es el administrador principal y <ríe> se trata de mantener un se, orden se bien una los, disciplina y respeto no sí claro que sí de hecho sí claro siempre uno... tengo que usar la vara alguna vez es, claro que Una vez me venía uno quejándose en los comentarios Luis que me han echado me han echado de Telegram yo dije yo no puedo hacer nada, yo algo habrás hecho, eso es David. Ahora tiene cara ese que te hecho Bien, no sé, no. Bien, lo que se procura es un trato armonioso, respetuoso. Sobre <coughs> todo no nos gustan las personas que de alguna forma se ponen excesivamente eh, confianzudos con, la, con las chicas. O aquel tipo de persona que, Hombre, es, que es un se poco trata altanero, que un grosero. un de, de información, no un debate de. O ni, sea, de se ni trata discusión de que haya con conocimiento. Y que, sobre todo, mucho respeto. Tratamos de que el ambiente claro. en el grupo sea armonioso. Porque, fíjense, somos cuatro administradores. Si toleramos algún tipo de. Eh, subversión mal, mal ambiente Nosotros mismos nos agotamos Nos cansamos Entonces va a llegar un momento En el que no vamos a poder responder Entonces el ambiente debe ser Lo más armonioso posible Para que cuando ingrese la persona A buscar algún tipo de información Se sienta cómodo Bueno yo es que soy muy cortante, ¿eh? yo ahora entiendo que me dicen, pero sí. bueno, yo es que cada uno tiene que ser como es. Claro. Es que que dice Lester, Aarón, Mar Morales, Pereira, que en el ayuntamiento le han tratado de ayudar, colocándole en un trabajo, pero como no tiene el permiso de trabajo, no han podido. Que, ¿Qué puede hacer para sacar antes el permiso? Bien, en ese caso, ¿se venció la hoja blanca o todavía está vigente su hoja blanca? No lo sé. Ah. Hay que hacerle la aclaratoria. Mira, si le él... están respondiendo. Pues, bueno, puedes tener en cuenta que el trabajar se necesita tener el permiso de trabajo, pero trabajarás en negro no es imposible, pero yo te recomiendo. lo están diciendo. Claro. Lo, está, lo estáis diciendo vosotros, el ¿eh? yo no lo digo. Yo <risa> digo ah, igual el, para el canje de licencia. El el, legal, el, está el, escrito en el chat ahí, Igual para el canje de licencia. No, para el canje de licencia, eh, eh, Así que digo que tiene que tener. Tarjeta roja presión. con permiso de trabajo. Sí. Bueno, pero con la blanca se puede conducir, yo creo que sí, ¿no? Que se puede, mejor. se puede conducir claro con la blanca, sí. ¿no? Cuando no, no, siempre y cuando tengas la visa de turismo vigente. Ah, ¿y es sino, decir, no. no. Ah, vale, mira, buen dato. buen dato O sea, o sea yo puedo llegar hoy de donde de <coughs> de provenga. O sea, que civilización... que a de los 90 días, por así decirlo. Los 90 días. Siempre y cuando tengas tu visa sí, de vida. Sí, no, no. Visa. y luego con la roja sí puedes... Conseguir? Con la roja puedes hacer el canje de licencia. Con la blanca no que, por sí, pero yo pensaba que con la blanca sí Eh, no, Que eh, precisamente dentro de, dentro de, de poco... No sé. yo no siempre, de buena fuente. ¿no? Haciendo desastres siempre, sí. casi tiro la no cámara. No pasa nada. Eh, si el próximo año también hago el canje de mi licencia, también voy a ir contándoles cómo va ese proceso. Claro, eso seguro, ¿no? Que con la blanca claro, no se puede trabajar. No, no se puede. Vale, vale. No, se puede o sea, no se puede conducir, perdón. se puede, no, conducir no se puede trabajar, lo sabemos, pero conducir sí. Siempre sí. y cuando tengas tu visa de turismo vigente. Es decir, que desde el momento que ingresas al país y si tu licencia es válida acá, porque hay algunos países que no aplican, pero si tu licencia es válida acá, puedes permanecer durante tres meses conduciendo. Lenny Derlenz, Luis, me dieron una hoja, pero no sé si es la blanca. Me dice que tengo cita para marzo. Lo que habéis dicho vosotros mismos en el chat. Lenny Lenz, Lenny Lanz. Perdón si digo mal los nombres. Si te pone un NIE en esa hoja y te viene tu foto, sí es la tarjeta blanca. Exactamente. Si no, es una cita para la tarjeta. Y tu huella blanca. dactilar. Exacto. En la tarjeta blanca te viene tu NIE, tu foto y tu huella dactilar. Si no es la cita para la tarjeta blanca. Lo habéis dicho vosotros muy bien aquí mismo en el chat. Me encanta cuando os ayudéis. De verdad, me da un subidón. Que yo creo que a David le pasa igual en Telegram. Claro, ¿no? porque yo veo cuando la gente está participando porque de eso se trata. Claro, Irma Pérez, perdón, soy cubana y vivimos en el Ecuador. Mi hija y yerno y yo estamos planificando todo. Necesito el contacto de Telegram para seguir por ahí también toda la información posible. Gracias de antemano. ¿A Irma a... Pérez, lo tienes justo debajo del vídeo, eh, ahí en la descripción del vídeo está el contacto de Telegram. En todos los vídeos lo estoy poniendo ya. ¿Vale? En debajo, en la descripción. Y si no, si alguno no lo encuentra, que me lo ponga en un comentario que le respondo con el contacto. Bueno, prislines nos vamos a ir a Instagram, ¿vale? Que si no, hay que hacer, porque en Instagram hacemos todos los días la consultoría, de lunes a domingo. Mañana a lo mejor estoy aquí con Fátima. Perfecto. Fátima? ¿No ¿Quieres venirte tú con Fátima? Me probó. Me, me, bueno, me está tentando. <risa> bueno, sí. Prilines, ahora nos vamos a Instagram. Si queréis seguir, pues estamos ahora mismo en Instagram en 10 minutillos, ¿vale? Muchas gracias por haber estado ahí. Sí, gracias a todos. Oye, nos vamos ahora el que lo vea en directo. El que lo ve luego, pues ese, bueno, en Instagram supongo que seguiremos en el futuro. Claro. Escucha, que el que no esté suscrito, por fin, que se suscriba y si os ha gustado, poner un like, ¿vale? Porfi. Saludos. Saludos, Prilines, un beso. A todos, ¿eh? A todos los países, todos. Todos. <risa> chao, chao, chao.